¡Belisima.com barra mundo Ahí van a tener muchísimas fotos, eh, muchos vídeos también del backstage. Vamos a tener también mucha información de cada uno de nosotros, se van a divertir. Hay cosas muy graciosas. Y también me enteré que Florencia, nuestra amiga que nos enseña todos los tips de maquillaje peinado, tiene muchísimos fans, ¿eh? Sí. <ríe> Así que vamos a ver un videíto que me va a ayudar, bueno, a todos nos va a ayudar para ver cómo peinamos. ¡Vamos con vos, todos, señorita Laura. Hoy estamos acá en casa y les voy a enseñar unos peinados orientales que están buenísimos. Quedan buenos, ¿no? Tienen la onda, sí, sí. Bueno, ahora se los voy a enseñar. Sacamos los palitos. El pelo normal como lo tenemos. Hacemos una colita. El pelo bien estirado. Vamos a enrollar un poquito. Vamos haciendo un robete, pero que quede más desprolijo. Ahí lo levantamos. Un palito chino, lo pasamos por acá y lo trabamos. Muy bien. Vamos a agarrar el otro para que quede aún más oriental. Lo enganchamos y el otro, que queden ahí bien cruzados. Y ahora tenemos que formar bien el abanico oriental. Lo vamos abriendo y vamos a engancharle acá un invisible para que quede más parado y más abanico. Ah, está bien, Anion, miren qué buena que Y ahora, bueno, hay una segunda opción, que si no queremos todo el pelo recogido, podemos sacar los palitos nuevamente, sacamos el invisible, y vamos a hacer media cola. Dejamos todo el pelo adelante, tomamos solamente la mitad del cabello, lo que está adelante Y con esta colita que nos queda, hacemos lo mismo, el robete. Le podemos poner un clip si quieren porque al ser menos pelo por ahí cuesta más. Tenemos un invisible y ahí ya nos quedan los pelitos restantes. Y ahora sí, los palitos chinos infaltables son los que le dan el toque oriental. Bueno señorita Laura, me voy a comer arroz. Le mando un beso y espero que le haya gustado. Un beso grande <risas> Un beso Flor, muchas gracias No sé si me quedo tan bien porque no tengo un espejo Pero ahí estuve practicando con los lápices Con una sola por ejemplo, yo me lo hice sí que es súper útil para el cole Cuando me olvido la, la colita de pelo en casa Bueno, ya sé con qué hacerlo Así que ahora nos vamos con Aymara Aymara, ya estoy con vos te quedó divino, el agua ob obvio, como siempre. Así que te cuento, bueno, mira, la nota del día de hoy es para darle algunos consejos sobre cómo ordenarnos en el, en el lugar que tenemos, de nuestro cuarto. ¿Para qué? Para hacer esto más eficiente, si tenemos que estudiar, todos somos más eficientes. Aprovechamos mejor el tiempo y aunque sea medio aburrido, a mí me cuesta un montón, ¿eh? No hay manera, o sea, pero cuando lo logro, después lo disfruto un montón, porque me queda tiempo para hacer las cosas que me gustan, por eso es re importante. Hay que hacer como un pequeño sacrificio y después tenemos todo, por ejemplo, ponemos las cosas en los estantes donde va... Llevamos el escritorio libre, entonces no perdemos tiempo buscando dónde dejé esto, dónde dejé este apunte, lo puse en una tril, me armé una tril para copiar de la compu directo. Entonces ya tenemos todo mucho más fácil y así nos ayuda en serio a ordenarnos la vida y eso viene muy bien. Vamos a ver la nota, espero que les guste. Hoy les presento un escritorio con muchos espacios en poco espacio. ¿Cómo es esto? Aprovechando cada espacio de este pequeño lugar para tener todas las comodidades a la hora de estudiar. Y aquí estamos en el escritorio donde ponemos la compu, fundamental para estos tiempos. Y para arriba, sigue, con unas prácticas estanterías, para aprovechar mejor el espacio y ganar más comodidad. Y estas tonterías pueden ser con o sin puertas para tener todo bien ordenado. Y más arriba todavía cubos, con color y diseño, para guardar la música y las pelis preferidas. Hay algunos detalles que no podemos dejar pasar. Como por ejemplo, esta barra de apoyo en donde podemos poner libros y apuntes que nos ayudan a estudiar. Y esta plancha de imanes para que no nos podamos olvidar de nada. Y miren este último detalle, una cajonera con ruedas que se puede aprovechar para tener tus bebidas y snacks favoritos y tenerlos siempre a mano. En resumen, muchos espacios, en poco espacio y con todas las comodidades. Así sí que dan ganas de estudiar o no. estuvo re lindo ese video, me gustó mucho, muy útil. Ese como apoya libros, como un atril, eh, que también se puede usar, viste, para tener, no sé, partituras o letras de canciones, está muy bueno. Claro, sí, sí, súper práctico, a mí me encantó mucho eso también. Bueno, gracias Aymara. Muchas gracias. Así que sí, ahora Dios, me toca, digamos, eso, un duelo. No, Lau no, no, no, no, no, no, tranquila. ¿Te si vas a arrancar así? No, no tranquila. Ah, qué yo qué sé. Es la primera oportunidad, digamos, como. Bueno, pero cosas. yo soy para ayudarte. Okay. ok. Bueno, si me olvidé alguna cosa, vos. Yo te. Sí, claro. La misma manera Tranquila, que antes. sí, sí, sí. <risas> bueno, chicos, tenemos acá huevos, yemas. Pero qué es lo que vamos a hacer. A ver. Ah, perdón. Yo les había contado antes. Bueno, pero <risas> no importa, por las dudas. ¿Tenés? vamos a hacer un plan. Que se cocina en, el, en la microondas Buenísimo Está Muy fácil, un poquito de tiempo En muy poco tiempo, perfecto Bueno, acá tenemos huevos, yemas, leche condensada y leche Muy bien Así que solamente con esas cosas las voy a ir metiendo acá en la licuadora cuidado ah, que no salpique Que no me salpique a mí porque si no me mancha no puedo seguir el programa meto, meto las yemas Muy perfecto. bien Perfecto todo lo los sí que esto no. yo creo que vos Bren, le darías sí, la, sí, sí. la cucharadita Sí, te voy a dejar muy poquitito para que mientras tanto te diviertas dale buenísimo Mira que yo hago lío en la cocina no por ahí favor está. Uy, qué y, y le voy a poner la leche ahí vamos muy bien bueno que ya se hace tengo que salpicar tanto es verdad y vamos llegando ahí llegamos muy Fá bien, bien. Le voy a poner la tapa y yo, Bren, te voy a pedir, por favor, que me prendas la licuadora porque tengo miedo de hacer alguna locura no. ¡Ah! ¡Ah! Me dan bueno, cosita, ¿viste? ¿Sí? ¿Sí? sí, siempre pasa esta cosa <risa> Muy bien cantamos, ¿Cuánto está bueno de, de la licuadora? Bien Ahí estamos Bueno, ahí ya está preparado ¿Y así como nos queda? Ya A ver esto también, creo que es la, la técnica, ¿ven? Uh, Ahí está <risa> Bien, bien, nos salió Perfecto. Y acá tenemos un molde con caramelo hecho Que lo podemos pedir a nuestros papás que nos hagan O si no, si nosotros lo sabemos, con cuidado, obviamente, sin quemarse Vamos poniendo Así lo Ahí ponemos está. todo acá en el molde Perfecto. Perfecto Muy bueno Y ahora, ¿qué hacemos? Y ahora, lo vamos a llevar en el... al microondas Muy bien, ¿Cuánto tiempo? A ver, si ¿sí me acuerdo, 20 minutos al 50%. bien! ¡Bien, Lauri! ¡Vamos, Lauri! <risa> ¡Perfecto! <Lori>. Vamos, <risa> Perfecto. Amiga. Así que, bueno, esto mientras lo llevo ya a la hablando Están las burbujitas que tienen esos especial en el flan. <risa> sí. Es algo característico. Después queda ahí todo muy Hoy rico. Lo sí, vamos rico. ya mismo con Agus, ¿qué te parece? Dale, dale, vamos, vamos al microondas. Metemos esto. Vamos con vos, Agus. Gracias Lau, hoy te voy a presentar una nota impresionante Taicos, taicos. te preguntarás qué son Son unos tambores gigantes, enormes Que pueden pasar de 20 kilos hasta 300 kilos Son gigantes, es impresionante Percusión, lo que a mí me gusta Lo mejor, el sonido es imponente Literalmente te pone la piel de gallina Ya nos va a escuchar y les va a encantar Pero verlo en vivo es mejor todavía Así que vamos a ver la nota ahora y espero que la disfruten Me levanté con ganas de hacer algo totalmente diferente, algo fuera de lo común. A mí me gusta la música, ustedes lo saben, y encontré una actividad que no pertenece a nuestra cultura, por eso no es tan conocida, pertenece a la cultura japonesa. Hoy vamos a tocar taikos. Estamos listos para comenzar con una actividad que la verdad me interesó muchísimo, es algo diferente Taikos, que son tambores tradicionales japoneses Estoy acá con Bruno, que va a ser mi profesor del día ¿Cómo te va Bruno? ¿Todo bien? ¿Cómo va Gus? ¿Todo bien? Yo tengo la a ver, sí. algo que ver, ¿me sirve o no me sirve? Sirve, sirve, sirve Hay una cuestión corporal un poco más eh, compleja Es decir, si vos ves una performance de taiko vas a ver que es algo parecido a percusión mezclado con artes marciales Sí. Va a ser despejo espejo mío bro. Exactamente Ahí está Va a empezar ella, en realidad Va a ser más fácil ¿Y yo la sigo? Vos la seguís, sí Entonces... Avísame cuando cortamos Porque si no voy a... Sí, asistir. sí, en, en tu cuarto Un, dos, te hago así ¿Está? ¿Ah? Exactamente A ver una partecita de un tema Son dos patrones Dos secuencias ¿Está? De frente al tambor Rodillas flexionadas Pier, punta de pies para afuera Y si de repente te hago una pregunta A ver Si de repente me confundo Me pierdo, me pierdo en uno de los tiempos Sí Y este... morís Sencillamente Bueno, sencillamente sí. Es preferible que deje de tocar O que me haga así, me haga un costado pongo cara de... Si, sí, no, cara de póker Cara de póker Deja los brazos ahí Deja los brazos ahí sí, te... o sea, y, y enganchas cuando puedas de vuelta Ah, listo Muy bien, ¿eh? Terminé de otra manera Porque Ahora... yo siempre me quiero lucir está te bien, cuento, está perfecto Te cuento bueno, entonces, eh, fogue ese, mi hijito, fue allá nomás. Upa, upa, ufa. Yo me voy. Bueno. Es todo un honor. Este bueno. Y bueno, la verdad es que soy muy bueno. No tienen que decírmelo, no tienen que decírmelo. Gracias, gracias, bueno. sí, tómalos. Sí, tómalos. la verdad, chicos. Una actividad completamente diferente, espectacular, muy intenso. Taikos, para el que le gusta la música, como a mí, tienen que probar. Hola, Bruno, Sí, decime que nos vamos de gira, a dónde nos vamos de gira, buenísimo. Espectacular. Dale, dale, dale, dale. Lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos. Bar... Aguantamos un minuto. Chicos, eh, perdonen, me... me voy a Japón. Así que los dejo. Chao, no voy a estar en la grabación. Mil disculpas, me voy. Chao. No, no, no, ¿eh? ¿Lo ¿No vas a dejar? ¡Qué mala persona! ¡Malo! Su atención, por favor. Chicos, ya tengo no. la valija, me llevo un recuerdo, la pelota. Nos vemos. No, pero no, no no escúchame, ese muñequito es mío. ¡¿En ¡Encima! ¡Malo! Que ¿Qué? Andate, andate la la, mano, regala, la, te sí, andate. ¿Sabes qué? la cosa, lo más importante es que no te creemos. Sí. ¿Esto lo más importante? Cierto, ¿sí? ¿Qué por te por parece? Ser. Te esperamos en el próximo programa, uh, sí, Abus. a, venía ahora, venía sí, ahora. Sí. ¿A Ven, te No ahora, No, vieron no. en el Bueno, bueno. Con